Hablando. Es horrible el plano. ¿Qué hago? Vale, bueno, vamos a dejarlo así, que yo creo que está bueno, bastante bien, en plan, podía estar peor. Que empecemos. Voy a hacer una pequeña introducción porque me imagino que habrá gente que no me haya seguido por Instagram este verano y al final pues igual no, no sabéis de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces bueno, que sepáis que en mi Instagram tengo destacados de todo lo que voy a hablar, entonces podéis verlo por ahí siempre que queráis porque igual yo ahora os lo voy a contar pero no es lo mismo imaginártelo que visualizarlo, ¿no? Entonces bueno, pues yo os aviso de que tengo un par de destacados. Tengo la bandera de Grecia y un uno, y ahí están destacadas todas las historias de Atenas y tal, sí, Atenas hospital y gente de allí y así y después tengo eh, otra banderita y un 2 y ahí están todas las islas, ¿vale? para que sepáis pues bien dónde he ido y podéis ver fotos y todo y también hice una memoria por escrito contando un poco mi experiencia y así pues para mi asociación y también si puedo os la dejo en la descripción para que podáis leerla, ¿eh? empecemos, vale me llamo Goretti, tengo... hoy hago 21 años y ahora estoy en cuarto de medicina, ¿vale? Y este verano, el, de, el verano de tercero a cuarto, pues he estado en Grecia eh, haciendo unas prácticas en un hospital griego Y ha sido una experiencia increíble, pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante Y bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado pues a ver cómo he ido, qué tal allí Bueno, me habéis hecho un montón de preguntas, les dejé un par de cajitas, una en julio y otra hace una semana entonces nada, he recopilado las preguntas así más interesantes o que más me han gustado y las tengo en notas escritas, ¿vale? No sé si voy a poder dejaros la captura de la pregunta en el vídeo porque he tenido un problema con mi editor y me ha desaparecido, en plan no encuentro mi cuenta, no me deja de editar y no sé si volver a comprarlo, si comprarme otro, porque claro, como esto me lo ha pasado dentro de un tiempo, pues voy a estar dejándome todos mis ahorros en editores de vídeo bueno, tampoco es eso. Entonces, bueno, de momento las bueno, apaño como pueda hasta que tenga una solución nueva, ¿vale? Vale, hay 18 preguntas, pero hay algunas que son un mix de varias, ¿vale? O sea, he intentado condensar todas y yo creo que está bastante completo. Uno, ¿Cómo hiciste para hacer prácticas allí? ¿Cómo te apuntaste y enteraste en la experiencia? En primero de carrera, o sea, nosotros el primer día de curso, en primero de carrera... Tuvimos como una charla de acogida, de bienvenida en el salón de actos grande, en plan con las cuatro clases de medicina, pues ahí todos juntos, tal. Y entonces nos hicieron la presentación de lo que iba a ser el curso, de que lo que era un poco la carrera y tal. Y al final de esa presentación, unos miembros de una asociación se presentaron y hablaron un poco de lo que era su asociación, ¿vale? Y a mí me llamó muchísimo la atención y nada más salir de la reunión pues intenté informarme lo máximo posible y convencí a una amiga, que bueno si está viendo este vídeo ya sabe quién es porque los hemos hablado bastante, que yo le convencí a ella para apuntarnos y porque ni, o sea ni las dos es como que teníamos cero idea de lo que era la asociación solo sabíamos mmm, lo que se podía conseguir a partir de, de apuntarse ahí y dijimos venga va, pero es que vamos nos apuntamos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 Bueno, mi amiga, mi amiga que acababa de conocer. La asociación de mi universidad se llama ABIEM, ¿vale? Entonces, eh, pues alguien que me imagino que será de la UPV me ha preguntado que, si puedo contar cómo funciona ABIEM, qué son los puntos, quién puede ir, etc. Y luego también me han preguntado a ver cuáles son los requisitos para ir y si es solo para estudiantes de medicina o también para estudiantes de otras carreras. Vale, punto por punto. Vale, ¿qué es ABIEM? ABIEM es una asociación para estudiantes de ámbito biosanitario que está en Bilbao. Como os he dicho, la asociación se llama ABIEM, pero se llama ABIEM en Bilbao. Si tú vas a otra provincia, se llama de otra manera y si sales de, de España, se llama de otra manera, ¿vale? En Grecia es H-E-L-M-S-I-C, Check. Entonces, empecemos desde el principio. La asociación a nivel internacional se conoce como IFMSA. IFMSA, yo lo digo así, pero bueno IFMSA, ¿vale? IFMSA Exchange Portal, ahí tenéis como toda la información IFMSA en inglés sería International Federation of Medical Students Association plan. Federación Internacional de eh, una Asociación de Estudiantes de Medicina. Respecto a lo de... ¿Es solo para estudiantes de medicina? No sé si a, si a nivel mundial será o no, pero yo sé que en AMIEM se pueden apuntar estudiantes de otras carreras biosanitarias como enfermería o fisioterapia. Pero eh, yo creo que lo que sería diferente es el intercambio. Creo que en vez de hacer un intercambio clínico sería un preclínico, que ahora voy a explicar eso también, ¿vale? También deciros que yo conozco cómo funciona bien pero esto no significa que en todas las provincias o en todos los países... Eh, se trabaje de la misma manera, ¿vale? Yo conozco de primera persona bien y es lo que os voy a contar, pero si después de escuchar esto os interesa el tema y no estudiáis en la UPVHU, pero estudiáis en medicina en otra provincia, pues podéis hablarlo por ahí con las personas que se encarguen de de esa asociación en vuestra provincia, que son los puntos, quién puede ir, etcétera ¿Vale? ¿Cómo funciona bien? Tú te apuntas a bien y pagas 15 euros de matrícula al principio de curso y esos 15 euros te sirven para todo el año. Con esos 15 euros ya puedes optar a un intercambio, que después hablaremos de precios y tal, que también me lo preguntáis. Entonces, nada, pues en septiembre te apuntas, pagas 15 euros y a partir de ahí tienes un curso entero para ir ganando puntos. Porque, claro... Sería súper guay que todo el mundo se pudiera ir de intercambio y así, pero el problema es que hay más personas que se quieren ir de intercambio que intercambios que se ofrecen. Entonces al final hay que ordenar esos estudiantes de alguna manera mmm, para, pues eso, para ver quién puede ir y quién no. Entonces lo que se hace es mmm, ir ganando puntos. Cuanto más metido estés en la asociación, más cosas organices y a más actividades te apuntes, pues más puntos vas a ganar. Entonces llega un momento en el curso que normalmente suele ser octubre o noviembre en el que eh, se hace el reparto de intercambios. Cuando tú estés en primero es un poco difícil ir porque, claro, tú acabas de entrar y no ganas muchos puntos, pero todo ese año te sirve pues, para poder ir de intercambio al siguiente. O sea, básicamente se elige por orden de lista en función de las actividades en las que hayas tomado parte. ¿Y cómo se ganan puntos? Pues hay diferentes cosas. Por ejemplo, tú te puedes meter en la junta y coger un cargo y organizar actividades a partir de ese cargo. Después hay un montón de charlas y por cada charla igual te dan dos puntos. Hay charlas online, hay charlas presenciales, también hay actividades presenciales... El año pasado yo no fui, pero se hicieron unas carpas en en las que se daba información sobre diferentes temas relacionados con la medicina y, y pues por estar ahí a la mañana y haber preparado toda esa información, pues al final también te daban puntos. También hay otra actividad que durante estos años nos ha hecho por el COVID, pero que se llama Hospital de hitos y si no estoy equivocada, porque repito que yo no he podido ir, consistía en ir a un hospital, pasarte la mañana en el hospital con niños pequeñitos enseñándoles cómo funciona un poco el hospital, porque en general parece que los médicos como que a los niños les da miedo, ¿no? Entonces les pones a ellos la batita y les das un sitio de peluche y como que tienen que operarlo para que vean que, que la medicina no es mala, ¿no? Que la medicina intenta salvar y que no hay que tener miedo. Básicamente, no sé, me parece una actividad preciosa, pero yo de momento no he podido tomar parte en ello. Vale, creo que voy a cerrar esta pregunta con los intercambios, que me imagino que es el tema que más os interesa, ¿no? Vale, ¿qué son los intercambios? Vale, los intercambios consisten en irte un mes de, de tu verano. Pues a otro país a hacer prácticas. También hay en España, ¿eh? Planteamente puedes quedarte en tu país, pero es, me imagino que es más atractivo irte a otro, ¿no? Pero bueno, que sepáis que es muy fácil conseguir un intercambio en tu país porque al final la gente se quiere ir fuera y si tú lo que quieres realmente es hacer prácticas 100% y te da igual dónde, pues eso es muy buena opción también. Y hay dos tipos de intercambios, SCOPE y SCORE. SCOPE es el que KETCHIO, que es un intercambio clínico en el que tú te pasas un mes haciendo prácticas en un hospital con pacientes y con otros médicos, y enfermeros y con el resto del personal. Y después está SCORE, que es un intercambio preclínico. ¿Qué es esto? Pues en vez de estar en un hospital con pacientes, tú estás eh, haciendo una investigación. Pues por ejemplo, haces un trabajo de investigación o estás en un laboratorio haciendo prácticas. Dependiendo un poco de lo que más os guste, pues podéis hacer una cosa u otra. Los intercambios preclínicos se pueden hacer durante todos los cursos, pero los clínicos solo a partir de tercero. Siguiente pregunta, ¿con cuánto tiempo lo solicitaste? Como os he dicho, yo me he apuntado bien desde primero de carrera. Pero en primero de carrera entre el COVID y que éramos súper pequeñas, en plan los pequeños de la asociación y así, pues como que no estábamos muy enteradas y tampoco se puede hacer casi nada antes, apenas gané puntos ese año. Bueno, yo me apunté en primero pero tenía claro que hasta tercero no me quería ir... ¿Por qué? Por lo que os he explicado, en primero y segundo solo se puede hacer en intercambios preclínicos. Y a mí en ese momento no me apetecía hacer un intercambio preclínico, no porque no quisiera hacer el intercambio preclínico, sino porque tenía miedo de utilizar mis puntos para ese intercambio y después no poder optar al clínico que era el que realmente me interesaba. A día de hoy, eh, si volviera para atrás, cogería un preclínico en primero, porque yo creo que, o sea, se puede ser un país súper guay y súper lejano estando en primero, porque casi nadie quiere hacer un intercambio preclínico. Entonces yo, si volviera atrás, gastaría esos puntos. Puntitos, que es que lo claro que os digo, primero apenas tienes puntos, entonces te gastas esos puntos, te das intercambio preclínico o en segundo y después eh, te da de sobra para irte de intercambio, en plan si tú te lo curras bien te da tiempo para a hacerte otro intercambio a mí todo en nuestro caso no se podría haber hecho porque con el COVID se cancelaron los intercambios y fue muy difícil irse pero ahora si me está escuchando alguien de primero, o sea yo os animo 100% a hacer un preclínico, de verdad, o sea Ojalá, ojalá, de verdad. ¿Con cuánto tiempo lo solicitaste? Pues bueno, el reparto de intercambios se hizo en octubre del año pasado así que bueno, yo en octubre elegí ir a Grecia y esperé bastantes, bastantes meses hasta que me dijeron realmente dónde iba y si me lo confirmaban o no, porque a mí, a mí me dijo vale, si tú te vas a Grecia, ahora mmm, lo solicitas, vale, yo me meto en la página de IFMSA, solicito mi intercambio tal, envío todos los documentos que me piden, en plan, eh, vacunas eh, prueba de Mantox negativo, es que sea de la tuberculina Uf, es que tuve que hacer un montón de cosas pero una barbaridad, un montón de documentos ahora tienes que hacerte un currículo recuperar mis títulos de inglés para, ponerlos, fatal. También eh, tuve que decir pues cuáles eran mis preferencias de destino, en plan a qué ciudad prefería ir y a ver en qué departamento prefería trabajar. ¿Por qué escogiste Grecia y en qué parte has estado? Mis preferencias en la de la lista que se acaba de comentar eran Grecia, o sea, perdón, en Atenas en Grecia y en el departamento de Medicina Interna. ¿Por qué escogí Grecia? Bueno, cada año salen diferentes destinos. A nivel nacional llega como una lista de destinos. Entonces cada asociación de cada provincia eh, pregunta a sus, asiste no, asistentes, no, a sus miembros a qué países les gustaría poder optar de los que se ofertan a nivel nacional y las personas encargadas de hacer eso, de solicitarles no bien, pues lo piden a nivel nacional y después se les dan unos intercambios. Entonces el año pasado nos llegaron... suele llegar una persona por cada país, en plan un puesto por cada país. Y en alguno así muy casual pues llegan dos. Entonces yo me acuerdo de que había uno para Alemania, dos para Polonia, uno para Tailandia, uno para Grecia, uno para México, creo que dos para Chile, uno para Egipto y alguno más también. Mi primera opción era Tailandia y mi segunda opción Grecia, pero sí que es verdad que lo de Tailandia no sabía si se lo veía de, del todo factible porque al final el vuelo a Tailandia me hubiera salido súper caro y además un amigo también eh, prefería Tailandia, entonces bueno, estuvimos hablando y al final se cogió el Tailandia y yo me cogí Grecia. Y vale, siguiente pregunta. ¿Lo habías hecho alguna vez antes en otro país? Eh, pues no, era mi primer intercambio, pero sí que es verdad que lo de irme un mes fuera a otro país sí que lo he hecho un par de veces. En el verano de tercero de, de, de la ESO a cuarto de la ESO fui a Irlanda, a Dublín, estuve viviendo con una familia durante un mes. Y después en el verano de primero de bachiller a segundo de bachiller también me fui a Oxford, a Inglaterra. O sea, que no había hecho un intercambio eh, así como tal, pero sí que me había ido un mes sola a otro país. Y es una experiencia que o sea, te marca la vida, en plan te hace madurar muchísimo, te hace aprender una barbaridad, tanto a nivel personal como a nivel intelectual. No sé, o sea, yo creo que es una experiencia que todos deberíamos tener la oportunidad de vivir. Es un curso en el que vas en verano y ya si no tienes que hacer Erasmus el año entero, ¿qué tal te parece para vivir de Erasmus y qué tal se si vive allí? No, o sea, a mí... Mmm, vale, es que esta es una de las, de las razones por las que me a bien, ¿vale? Mi sueño desde que soy así, desde que soy un embrión, eh, ha sido irme de Erasmus. Pero en medicina me parece algo complicado porque al final a veces no te convalidan todas las asignaturas y claro, yo no quiero tener que estar... Ni tener que hacer un año más de carrera porque ya es una carrera suficientemente larga como para tener que alargarla Ni tener que estar, eh, pues por ejemplo, en quinto o en cuarto o en sexto con asignaturas de, de otro curso Porque creo que es algo que me va a suponer mucho agobio y no me apetece Y después la buena sería hacerlo en sexto El problema es que en sexto yo quiero empezar a estudiar el MIR porque la mayoría empieza a estudiar el MIR en sexto Y es mi idea Y no sé si es compatible empezar a estudiar el MIR estando en otro país entonces es algo que todavía tengo que decidir, entonces yo esto lo sabía desde primero y dije, mira, yo me apunto a bien y me voy de intercambio y mira, si no si no puedo hacer Erasmus, pues por lo menos hago esto. Así que no, no es algo que sustituya a un Erasmus ni mucho menos, pero o sea, yo lo he hecho porque me apetecía muchísimo y, o sea, tengo ahora el curso normal, ¿eh? en plan no, no es no se nada quiero decir, no se intercambia por nada ¿Qué tal te parece para vivir de Erasmus y qué tal si vive allí? que eso me lo preguntaron a ver qué tal para trabajar a ver yo para trabajar no tengo ni idea porque al final eh, o sea yo he ido como un estudiante y no he tenido que echar currículum en ningún sitio ni, ni nada es un país que me ha sorprendido mucho, me esperaba de otra manera me ha gustado mucho pero al principio como que me impactó un poco el estilo de vida o sea es un país que es más pobre de lo que me esperaba en el sentido, o sea yo he estado en Atenas que no sé si al final lo he contestado es una ciudad que me sorprendió muchísimo, o sea al principio yo flipé porque parecía una, una ciudad súper pobre en algunas zonas. Al final es una ciudad enorme, o sea, tiene muchísimos habitantes, en plan, es que es, es una pasada enorme. Y nos destinaron a barrios que estaban muy alejados del centro, estaban como a una hora en metro. Así que fue un poco, pues, el estilo de vida que te encontrabas por la calle y así, pues, fue un poco impactante. En plan, no voy a dar detalles, pero fue un poco impactante. A mí todo me sentí súper segura, o sea, no, no me sentí como en peligro en ningún momento y estuve súper a gusto pero sí que es verdad que los primeros días te impacta un poco me parece un destino muy guay para Erasmus sobre todo porque o sea todos los viajes que puedes hacer alrededor por no mucho dinero es, es que es una pasada y se vive bien o sea es bastante parecido a España al final todo lo que es Europa pues es bastante parecido no y la comida por ejemplo es una mezcla entre la italiana y la turca que no he estado ni en Italia ni en Turquía pero yo es lo que he leído y le doy el visto bueno. ¿Qué es lo que tuviste que pagar? ¿Cuánto te ha costado la experiencia completa? Y a ver si nos pagan por estar ahí de prácticas. No, eh, no nos pagan en plan es algo voluntario, de hecho nosotros pagamos por ir ahí. Entonces yo pagué en noviembre, creo que fueron 200 o 250 euros. Y ya con eso te dan un alojamiento... Y dos comidas al día, por lo menos en mi casa nos daban comida y cena en la universidad de allí y después lo que tú te tienes que pagar por tu cuenta es el vuelo. Entonces, claro, a mí eh, no me dijeron dónde me iba exactamente hasta mayo, o sea, yo estaba bastante agobiada porque digo, me quiero coger un vuelo, pero, o sea, mi preferencia era Atenas, pero yo no sabía si me iban a destinar a Atenas, si a Joanina, si a Larisa o dónde. Entonces lo cogí en mayo y me salió bastante caro, o sea, bastante caro, pero bueno. Eh, ya lo sabía, me podía haber arriesgado y haberlo cogido un poco más barato sí, pero no lo hice ¿Cuánto te costó toda la experiencia completa? pues lo que os he dicho, lo que pagué por, eh, por el alojamiento y por las comidas después el vuelo y lo que yo me gasté allí porque muchas veces no comíamos en la universidad o cenábamos también fuera o en casa porque al final estando a una hora en metro pues nos daba mucha perecer estar allí muchas veces y teniendo un horario pues igual no llevábamos a tiempo la verdad que la mayoría de veces ¿Fuiste sola? Sí, fui sola eh, eso, o sea, hay impuesto por... Por cada, por cada país casi, entonces, ¿y dónde te alojabas? Vale, eh, estos lo, los voy a unir, ¿vale? Eh, dependiendo del sitio al que vayas, te alojan en, en diferentes establecimientos. En Atenas la mayoría estábamos en apartamentos, excepto dos chicas, no me acuerdo de dónde eran, una creo que era de... De Serbia y la otra de Rumanía, puede ser. Sé que eh, esas dos estaban con una familia, el resto estábamos en apartamentos y te juntan con otros incomings, que incomings son pues, eh, como yo, ¿no? En plan, estudiantes que van a otro país, pues para ese país somos los incomings y aquí también vienen incomings. Yo en el apartamento vivía con otra chica eh, también de España, que es de Barcelona, que si está viendo el vídeo, ojalá volver. <risa> Después con eh, otra chica que era de Brasil y con dos que eran de Polonia, o sea, éramos cinco en un piso. Bueno, es que no vamos a hablar del piso porque, bueno, da igual, es que aquí la gente hace lo que puede, ¿vale? O sea, tú pagando 200, 250 euros, pues tampoco puedes eh, exigir ahí un pichazo, ¿no? Pero bueno, básicamente que llegamos al piso, éramos cinco, había dos camas, un baño con calentador que tenías que esperar un montón de tiempo para que se calentara y se iba acabando el agua, en plan el agua caliente y así... Un desastre, pero bueno, do dormimos pues, compartiendo cama, conseguimos comunicarnos no sé cómo con la propietaria porque era griega y solo hablaba en, en griego Para que nos trajera una cama plegable y pues así hicimos en un cuarto tres, en otro dos, durmiendo en la misma cama Y un día, bueno, es que un día vinieron otros dos chicos a dormir, que en los cepas de la sala porque en su casa había una plaga de cucarachas pero bueno, da igual. Esto, eh, si queréis, como anécdota para otro vídeo. Fue muy gracioso, la verdad. Bueno, no, la verdad es que para ellos no fue nada gracioso. Pero por ejemplo... Yo he tenido tres amigos que han estado en mi intercambio, dos chicas han estado, una en Alemania y otra en Polonia, y el otro chico en Tailandia. Y los tres han estado en Ressi, y en otras ciudades de Grecia también era Ressi. Eh, eh, eh, pero bueno, que eso, que también en, en otros países en los que te toca ir con una familia. ¿Tuviste que aprender griego para las prácticas en el Ospi? ¿Has tenido problemas con el idioma en las prácticas? No, yo no tuve que aprender el griego, eh, a mí lo único que me pedían para ir allí era inglés, entonces yo tuve que acreditar que tenía un nivel de inglés T1, en plan, puse mi título, tanto el first como el advance, los adjunté ahí en un, en un documento, solo nos pedían inglés, a mí no me pedían griego. Relacionando esta pregunta con la del Erasmus, creo, no estoy muy segura, pero creo que si tú te vas de Erasmus allí, sí que te exigen saber el griego, o tener algún título, pero en mi caso no. En cambio, a mi amiga que estuvo en Alemania, sí que le pedían tener un nivel de alemán, no sé si era el B1 o el A2... Yo creo que un B1. Hay una web en la que aparecen todos los requisitos que se exigen en cada país, así que ahí podéis buscar todo. ¿A qué te dedicabas en el hospital? ¿Qué tipo de prácticas son? Vale, yo estuve rotando durante ese mes en medicina interna. ¿Por qué medicina interna? Pues bueno, eh, solo podíamos optar a asignaturas que habíamos estudiado en la carrera, ¿vale? Y esta tercera damos asignaturas preclínicas. Lo único que damos así un poco más relacionado con el ámbito hospitalario eh, eran asignaturas como patología, y fisiología, entonces al final yo con eso podía optar a medicina interna anestesia igual también podíamos haber optado un poco pero en realidad no, bueno cirugía general también podíamos eh, solicitar y mi orden de elección fue primero medicina interna general segundo medicina interna de cardiología tercero cirugía general cuarto eh, cirugía de no sé qué y quinta anestesiología o igual no había cuarta y la cuarta era anestesiología no puede ser, puede ser y, y estuve en medicina interna, me tocó mi primera opción y que, mi primera opción era esa porque pensaba y lo sigo pensando que es muy buena opción eh, como primer contacto con las prácticas porque al final aprendes como un poco de todo aunque sea muy general, aprendes mucho como de todo, de todo el cuerpo humano ¿no? y es algo que vas estudiando durante la carrera o sea, este tercero tú no sabes mucho más que eso entonces está muy bien para interiorizar todo y para ir relacionando todo lo que has estudiado está muy bien y yo aprendí muchísimo y a qué me dedicaba, vale pues eh, estábamos en el hospital más o menos de, de 8 a 2 o de 9 a 2 dependiendo del día y eh, a primera hora ellos tenían una reunión en griego en la que comentaban pues los casos de, de todos los pacientes los primeros días como que estábamos en esa reunión en, plan, en el hospital y estaba con otros dos incomings que era una chica de Eslovaquia y un chico de Hungría entonces estábamos los tres Así, eh, en la mesa de al lado mirando, en plan, no sé, en plan, no entiendo nada, ¿sabes? Están hablando en griego, yo no sé griego. Entonces estábamos un poco ahí descolocados. Y ya, pues, el segundo día o tercero se dieron cuenta en ese dijeron que va. Y a tomar las constantes vitales a los pacientes. Entonces, lo que hacíamos, mientras ellos estaban en esa hora de reunión, nosotros tomábamos las constantes vitales de los pacientes. Es decir, les tomábamos atención, pero... Eh, curiosidad, allí la tensión no se toma de manera eh, automática con el, con el tensiómetro automático. Lo que hacen es utilizar el forendoscopio, que lo hacen de manera manual. También medíamos la saturación de oxígeno, mirábamos a ver si habían tenido fiebre y a ver eh, cuánta cantidad de orina habían generado. Eh, la siguiente hora estábamos ya con los médicos. Bueno, la siguiente hora, yo digo hora, pero no sé cuánto tiempo estábamos. Pues ya estábamos con eh, nuestros médicos, nuestros tutores, dando vueltas por, con los pacientes. Y lo que hacíamos era eh, hacerles eh, análisis de sangre, ¿no? sacábamos sangre. Porque, otra curiosidad, allí eh, los médicos y las médicas se encargan de muchas cosas de las que aquí y en el resto de los países se encargan los enfermeros y las enfermeras. Es algo que me llamó muchísimo la atención y que a la chica de Eslovaquia y al chico Hungría también, porque en sus países también se hace como aquí. Y nos sorprendió muchísimo. Y allí el personal de enfermería es como que se encarga de, de tomar la temperatura, en plan de ver cuánto, si tiene fiebre o no, de medir su nivel de orina... Y, y es que se encargan eh, mayoritariamente del papeleo, ¿eh? o sea, es algo que me sorprendió muchísimo. No me gustó mucho la organización en ese sentido, pero me vino bien para aprender ciertas cosas. Entonces eso, pues durante esa hora sacábamos sangre y les ayudábamos a ellos a hacerlo. Y después ya eh, venían las rondas clínicas en las que estábamos con nuestros tutores pues entrando en las habitaciones de sus pacientes y nos explicaban todo, en plan lo que les pasaba, comentábamos el caso nos decían también el tratamiento y todos los fármacos que se les estaban administrando es que estaba súper guay, en plan que, o sea, es que, es que hubo una semana, bueno no, una no, dos en el, en el que me tocó un médico, o sea, le llevo aquí, de verdad, o sea, todo lo que aprendí con ese médico eh, todo lo que se interesaba porque yo estuviera bien, porque aprendiera, le hacía preguntas y me contestaba todas, o sea una pasada, de verdad. Tenías una rutina o cada día era un plan improvisado. De lunes a viernes teníamos, eh, por las mañanas, que estar en el hospital. Entonces yo estaba en el hospital de, entre las 8 y las 2. En plan, había días que iba a las 9, eh, otros días en los que iba a las 8. Había días que se iban a una, otros que se iban a las 3. En plan, depende. Y después de lunes a viernes, todas las tardes teníamos libres, todas las tardes libres. Y los fines también, entonces los fines aprovechábamos pues para viajar. Esta pregunta me ha encantado. ¿Qué sentiste cuando pisaste por primera vez Grecia? Vale, yo cogí un vuelo aquí en Bilbo a las 10 y llegué allí a las 2 o 3 de la mañana. Y, y mi compañera de piso llegaba a las 6 de la mañana allí, entonces yo estuve en el aeropuerto sola hasta que llegó ella. Después estuve con ella también a las 2 horas en el aeropuerto hasta, hasta las 2 de la tarde que ya nos fuimos a hacer el check-in porque hasta entonces no nos daban en el apartamento y nos quedamos ahí en el aeropuerto y lo que sentí fue, eh, bueno de hecho subí una historia y fue el primer Pensamiento que se me pasó por la cabeza. Fue algo parecido a la vida se resume en experiencias, o sea que vamos a por esta, en plan, vamos a vivirla a tope. O sea, tía, que estás en Grecia, que vas a estar un mes aquí, en plan, eh, mamá mía, vibes totalmente, ¿sabes? O sea, yo durante ese mes y durante los anteriores solo escuchaba canciones de mamá mía, de Ava, o sea, me sentía como en un sueño, la verdad. Me sentía súper afortunada de poder estar ahí en un país tan exótico y tradicional como Grecia, no sé, o sea. Me sentí muy afortunada, en resumen. ¿Cuántos sitios en Grecia visitaste en total? ¿Sitios que visitar y qué isla te gustó más? Vale, sitios en Grecia. Yo estuve en Atenas y después islas fuimos. Un fin de a Istri, otro fin de a Egina y en Aellina eh, fui a pasar el día a Moni. Pero fueron islas en las que fuimos un día porque estaban a una hora y media o dos horas en ferry y entonces íbamos y volvíamos. Un segundo. Y vale, eso. Me queda poco tiempo, así que vamos a intentar hacerlo rápido, ¿vale? Eh, también estuve eh, otro fin de en Santorini y también fui a Espeches, a Hydra, y el último fin de estuve en Paros. Eh, ¿Y qué isla te gustó más? Sinceramente creo que diría Moni, pero es una isla en la que tienes que pasar un día, pero es que es como, no sé, es una isla como súper relajante y, o sea, tú llevas ahí a una isla que, o sea, literalmente hay dos playas y un monte, ¿vale? Pero es que hay eh, animales en plan, hay pavos reales, hay ciervos, Entonces es una locura y me relajé muchísimo, eh, o sea, literalmente estuve sola todo el día leyendo y descansando y me lo pasé pipa, o sea, disfruté muchísimo y me, me renovó del todo. ¿Vas a repetir el año que viene? ¿A dónde te gustaría ir? Todavía no lo sé porque el reparto de intercambios creo que se hace la semana que viene o la siguiente y no lo sé porque al final como gasté mis puntos el año pasado, ahora yo estoy en el puesto 19 creo. Entonces, dependiendo un poco de si los que están antes en mí cogen intercambio o no, y de si cogen a ver eh, qué destino eligen, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que va a depender un poco de, del destino que me quede y, y tal. Lo que más y menos te gustó de la experiencia... ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo que más y menos te gustó... Gracias. ¿Qué o sea, espera. Lo que más y menos te gustó de la experiencia eh, Lo que más me gustó Pues eso, el tener la oportunidad de estar allí un mes De conocer a muchísima gente Que, que estuvo como yo Y de poder tener el primer contacto Con un hospital allí Porque eh, en nuestra universidad Hasta cuarto no se las prácticas Entonces tenía muchas ganas de, de ir allí Y lo que menos me gustó eh, Yo creo que fue como la organización que se llevó allí, en plan las personas de allí no nos organizaron casi nada. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, no les culpo porque al final en los primeros días estaban de exámenes y luego con la de piso de las cucarachas. Que cogimos el COVID eh, y que se desmoronó todo, en plan todo el planning, pues yo les entiendo. Pero fue, eh, yo creo que lo que menos nos gustó a todos y lo que... Lo que Mejoraría, pero por lo demás, súper bien, y además, o sea, tenemos una edad con la que somos capaces de organizar las cosas por nuestra cuenta, entonces, o sea, no creo que tuviera ninguna repercusión, no la que nuestra experiencia se refiere. Y lo recomendarías, sí, o sea, 100%, 100% lo que he dicho, que la vida se resume en experiencias, sí y que me parece una brutal, o sea, me parece una oportunidad increíble de conocer gente nueva, de tener contacto con un hospital de fuera de tu país, es que puedes conocer cómo funciona el sistema sanitario de otro país. Os dejo porque hoy es mi cumpleaños, así que tenemos comidita y me voy, que ya me reclaman, me han puesto una canción horrible de cumpleaños. <risa> Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Muchos besitos y espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier pregunta más, podéis dejarla en los comentarios, ¿vale? Y yo os yo la contesto.